Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora, alora todos seguimos en Pokémon Luna Luzlock, vamos a ver qué nos trae el paraíso a Eder Intruso a la vista, me, me emplearé a fondo para pro proceder a su expulsión. Bueno, los de Aether no eran tan buenos como parecían, por lo que parece. Además tiene una cara de malo que no veas. Tiene dos Pokémon. Zacadustrio. Acero tierra. Y yo azuco. <risas> Está con todas las de perder. Así que vamos a cambiar. Y metemos a. a, a, a, a, a, a... Acero tierra. Acero tierra. Acero tierra. Metemos a Anto. si siempre lo dejamos para el último Vamos a meterlo ahora Tierra viva Muy bien, Anto Así se hace Y vamos a usar una hoja aguda Uy, golpe bajo, capullo Golpe bajo súper eficaz contra Anto Ay, Bueno es Ligo. Este Sligo Es, de, es Ligo en la evolución de Bueno, es de tipo dragón Así que Vamos a meter a Romel Que tiene Su ataque Carantoña Su ataque Hada tan bonito Venga Romel Usa tu Carantoña y cárgatelo. Chaos Ligo Romera al 47. Y Zuko al 47. Muy bien. Pe ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno, tú pregúntate ahí, hazte tus cuestiones filosóficas. Que no me importan una mierda. A ver. Vamos a luchar contra esta señorita. Sí. Me han mandado expulsar a otro entrenador que pulule por aquí. A todo entrenador que pulule por aquí. Venga. Otra Aetherina. La empleada de la fundación Aether me desafía también con dos pokés. Saca a Hardier, a Herdier. Tipo normal. Y a Zuko Venga Zuko, si sí, tú te lo puedes cargar, venga Intimidación Me baja el ataque Por suerte, Zuko es atacante especial Aunque no lo parezca Vamos a usar joya luz Represalia Ah, no lo quiere mucho <risa> Venga Y también vamos a usar una tierra viva y a la porra Herdia. Chao. Me da dado pena y todo. Antor 47. ¿Quieres sacar aluminio? Eh, pues va a salir Anto. ¿Qué quieres que te diga? Aluminio es un poco con tipo agua. Solo agua, así que Anto para adelante. Me encanta. Es la evolución de eh, Oliver. Creo que llamé al a Pokémon que capturé. Sí. Oye, oye, oye, golpe crítico. Muy bien, Anton, Así se hace. al 48 es la adelantada. Oye, con esa fuerza exagerada que tienes, no voy a poder expulsarte en la vida. Oye, qué pena que me das. Me das una pena. Puede ser que tienes que hacer tu trabajo, porque si no... A ver, por aquí hay algo. No, no hay nada. Bueno, tengo que luchar contra ese. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter al primero a, a, a Carla. Segundo a Wars. Rocío no ha salido. Y seguimos. Ah. Hola. <ríe> Otra. Mira, igual quien seas, te voy a dar hasta en el pasaporte de entrenador venga, está en el DNI, ¿no? Tan, tan tan tan tan creo que esta vez no va a haber, en este capítulo no va a haber eh, Pokémon de ruta <risa> dudo mucho eso para capturar algún Pokémon aquí Shelgon tipo dragón venga Carla, Carla es atacante especial y su ataque más fuerte ahora mismo puede ser humareda eh, ¿Hola? porque no me sale...? Bah, ya le cambié otra vez Sin darme cuenta los... Los... Los cristal Z Bueno, pero bueno, no, no pasa nada ¿Ya a asocen? Uy ¡Aguántalo, aguántalo! Ya fue crítico, ¿eh? Venga. Usar otra vez. Chao, Selgon. Y era otro Pokémon más, creo, ¿no? sube al 47. Trumpic. No sé quién coño es ese Pokémon. Así que dejamos a Clara. Carla. No, Clara no. Ah, coño, siempre me equivoco Vale eh... Vamos a usarle una muereda Creo que se lo carga Toma Muy bien, Carla Eso me pasa por tener Por tentar la suerte Me quedo sin premio Ay, la pobre A ver Cristales Z. Que ya me he empezado a hartar. Pirostal. ¿Qué le habíamos puesto? Lleva una copio gol por favor. <risa> <risa> sí, venga. <risa> Quiero ver qué, qué objeto te lleva cada uno. Porque vamos, esto. Curar no contra Datos Pirostal, Lisostal, Hidrostal Pitostal, Doyestal Y el Spectrostal, vale Ahora sí Una bol, por favor En fin Rocío eliwells al primero Para el siguiente combate Esto es lo que pasa cuando uno se queda dormido Jugando a Pokémon Uy, de estaba ya por ahí Dice Me dan una pena tus pobres Pokémon Mira que ser utilizados por un vulgar intruso Vale, creo que era otra chica, ¿no? Le he puesto una voz ahí un poco de chica chico raro Es <risa> un chico. Tiene tres Pokémon Parasect um... No sé si el Works puede hacer algo ahora mismo. Y eso que aprendió Puya de nociva. Bueno, se lo, se lo voy a enseñar. <coughs> mm. Contrabicho. Yo voy a sacar a Carla. la aguántala por Dios chapárase vibraba dragón tierra pero vibraba ya era dragón o flygon es el único que dragón Por si acaso vamos a usar a Rocío Que como sé que es tierra 100% Y el dragón ya Pero bueno, vamos a usar a Escaldar ¿Terremoto? ¿En serio me estaba usando un terremoto? El igual ser 47 Drifling Volador Y... Y fantasma Así que se queda Rocío Porque vamos a hacerle una paliza Vamos a pegarle una paliza ahí Infortunio 4, 5, y te quedaba otro más. Imagínate. Venga. Puf, para ser un miserable intruso, no se te da nada mal esto. Pues vale. Y que tú lo digas, ¿no? Seguimos con el al primero. ¿Sí? El equipo está un poco ya. tampoco molido. Pero bueno. Gladio y este hombre aquí esperándome Vamos a ver si hay objetos Objetos Objetos Bueno, aquí al fondo vi uno Una Pokéball Que era menos raro Bueno Me da una piedra no. Por aquí no hay nada y por ahí hay otro entrenador Y por aquí hay algo más Tanto recorrido tiene que haber algo Mira Un especial X Y algo más tiene que haber, ¿no? Me voy a pegar toda la vuelta para nada Tóxico Bien Puedo usar... Joder, no puedo usar la puntura. Bueno, vamos a pelear contra el entrenador Que faltaba de esta zona Que estará esperándome aquí Y ahora Este, hola Dice, hay que luchar para garantizar el bienestar de los Pokémon que habitan en el paraíso Eder. Pero, por Dios, que yo no vengo a robar Pokémon. ¿Qué coño te pasa? Un primip. Bueno. Lucha contra lucha. Genial. ¿Qué puedo usar? Con Puya no tiene posibilidad para envenenarlo, ¿no? Ah, poder Z Y Ráfaga Demoledora Y con eso se lo carga ¡Punto! Mierda, usó os Cruzado Ah, no pasa nada esto ya me queda sin batería! Ahora. Vale. ¡Qué desastre! Supongo que sin la fuerza necesaria no voy a ninguna parte. Pues no. A ver. Señores, me curan o algo. <risas> Aquí voy a echar musquina. Hay, hay que hay que hacer algo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué nos ataca a la gente de la Fundación Eder? ¿Y tú por qué te sabes los códigos? Mmm, pues vaya. ¿Qué pasa? Parece que no tengo autorización para acceder al sótano. Me lo veía venir, pero aún así. ¡arrr! En fin, subamos. ¿Por qué tiene códigos para acceder al sótano? No me digas que es el, el hermano de Lili, al final. ¿Buscando al, di al director de la sucursal de Lola de la Fundación Eder, Solo encontrarás uno en todo el mundo y lo tienes ante ti, yo, Fabio, el único e inimitable. De nuevo te hallas en mi presencia, sin que nadie te haya dado vuela en este entierro. No hace falta que te diga por qué estamos aquí, ¿verdad? A ti precisamente, pozo de sabiduría. Jejeje. <risa> No se te puede tildar de ingenuo, Engladio, pero no pienso soltar prenda. Y a buen seguro que un sábelo todo como tú conoce el porqué. qué. Es la pintora. A la hora de disputar un combate Pokémon, ser un niño o un adulto es irrelevante. Oh, no me digas. Soy, por así decirlo, el último baluarte del paraíso aéreo. ¿Un chiquillo como tú va a usar desafiarme a mí? A mí, el ilustre e eminente director Si tanto lo anhelas, que así sea Toma, por la cara, sin curarme, nada, ¿no? Muy bien, se te agradece Me desafías, bueno, al menos tiene un Pokémon nada más Himno ah, <risa> y vamos, yo con lo que tengo, bueno, puedo usar desarme, pero me mata igual de un golpe. A ver, ¿qué puedo hacer? De fantasma vieja yeah. tiene un cajarro rocío puede ser interesante pero vamos a sacar a romel ¿Sabes qué te digo? Que voy a usar un despertar. Que nada más que tengo uno. Usa pues, ver, Ahora mismo no me hace nada porque tiene disfraz. Muy bien, Romel. Y ahora Romel. Va a usar la presa espectral contra himno y se lo tiene que cargar, pero ya, de ya, de ya. Presa espectral. Y carga el himno, por favor, Romero. No Muy bien. Chao, Ay. ¡Ay! que me suelta. <risa> Estoy todo preocupado. Pero, pero, ¿qué demonios? Eso es un ultraje. ¿Cómo ha podido humillarme un simple niño? Es la caña, de pintora. Con fuerte que es Fabio... Bien, eminencia, ¿ya sabes lo que toca? Brr, desde luego, ingenuidad ninguna. Si hasta te permites el lujo de recurrir al sarcasmo, ¿eh? En fin, si Cosmos se encuentra aquí, yo buscaría en el sótano. ¿El sótano? Claro, ahora que caigo, ¿no digo si, si era ¿Algo, de algo al respecto? Que los temblores debían de venir del sótano o algo así. Dino, ¿qué, qué se cosa ahí dentro? Bueno, Por lo que yo sé, se, estén, se están llevando a cabo experimentos rompedores que abrirán nuevos caminos en este mundo. Si no te importa, Fabio, sería conveniente darnos prisa. Claro, claro. Es la menor cortesía que podría dispensar un ilustre director como yo. pintora. Tiro, bajamos en, cuan, en cuanto digáis ¿Estáis listos? Pues no <risas> No me tengáis esperando aquí todo el día Bueno, vamos a buscar Si hay algo por aquí Cosa que dudo Pero no sé Primera entrada de personas no autorizadas Vale Tú al menos me curarás a los Pokés o algo? Ey. ¡Ey! Menos mal que puedo hablar con una persona tan amable como tú, señorita Eh... quién me da primero? ¡A ah, Zuko. Zuko! al primero Porque no sé con contra quién voy a luchar ni nada Vamos ah, a ver si por aquí hay algo más No Mua Como me estoy cagando un poquito De miedo Vamos a hablar otra vez con Gladio Pero primero voy a guardar Que no he guardado un el capítulo Imagínense que ahora Se me borra el capítulo La cago, pero bueno Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a meter A Eliwars al primero Lo estuve pensando Antes de hacer nada Volvemos a guardar Y ahora sí, vamos a hablar con Gladio ¿Estáis listos? Uf, ni idea Sí, venga Uy, este se está riendo, no me gusta una pizca Todo esto sigue igual que siempre. Aún después de dos años. ¡Hala! Parece una base secreta, ¿cómo mola. No te entusiasme demasiado, Tilo. Aunque bueno, mejor eso que tenerte temblando de miedo al lado. ¿Y qué hacemos ahora? Más adelante hay dos laboratorios. Yo me dirigiré al laboratorio secreto A. Y vosotros dirigíos al fondo al laboratorio secreto B. ¿Y por qué nos toca ir a...? Oye, ¿y tú cómo sabes tantas cosas? Centrémonos. Es muy raro que Fabio haya decidido darnos vía libre. Algo estará tramando. Sí, a mí me huele a... A ¡Jono, me ignores! ¿No serás tú el que tiene miedo? El pintor, toma esto. Seguro que te viene bien. Y dale. Que no. Revivir no. Revivir no. Lili tiene que estar pasando lo fatal. Venga. No, no perdamos más tiempo. No, vamos a ver. No hay objeto. No. Pues nada. Vamos. A dónde toca ir. Y coño. Joder, que hay tres. ¡Buf! ¡Qué miedo! Venga, así vamos así, tal cual. Un intruso. Defenderé los, laborator los laboratorios secretos Con mi propia vida Empleado de la fundación De desafío con un Pokémon ¿Qué Pokémon será? Mook Alola Que Mook alola Yo pensaba que era solo veneno Enveneno y siniestro, así que Genial. Eh... Yo creo que con... Rafa demoledora se lo carga, ¿no? Qué siniestro y es lucha. No queda otra, se lo carga. Venga, Eliwers, confío en ti. Eliwers, Eliwers. Bien, bien, bien. Mug no lo aguantó. Fuera. Mm, todo indica que he perdido. Venga. Oye, solo los investigadores pueden entrar en los laboratorios secretos Ha llegado mi turno Verás de qué somos capaces los investigadores de la Fundación Aider La verdad que me están dando un poco de miedo, eh Son... Son Pokémon muy fuertes Más de lo que yo esperaba Tiene otro Pokémon nada más Saca más Neton Uy, qué guay. Este creo que me lo puedo cargar así sencillamente. Nada, ah, sin poder o ni nada. Demolición y a la porra. Mola, Voltio. Dios, que no quite mucho. Bien. Demolición. Tome ya. Me cago en todo con Robuste. Hijo putipus. Desarme. Eco metálico. No creo que lo haga mucho. Me da la defensa. Uff. Para lo que me queda. Venga. Ya, pescado. Romega 48. Muy bien, suben, suban, suban. No he hecho ningún avance en mi investigación sobre los combates Pokémon. Venga. No pasa nada. Pero cada uno. <ríe> Estamos desarrollando un nuevo tipo de Pokéball para poder atrapar Pokémon que no se encuentran en la lona. ¿De Yoto? ¿De Canto? Deja que adivine a qué ha venido. Está buscando a Cosmog, me equivoco. Si quieres saber qué clase de experimentos estamos haciendo con él, tendrás que vencerme. ¿Cuántos Pokémon genes? Que es lo que me importa? Uno Puff Porygon 2! Es de tipo normal Pero suele utilizar ataques de tipo psíquico y demás Joder, un poco de miedo <risa> Se ha copiado la habilidad Sebo O sea, ya no lo puedo hacer ni que electric Ni... Ni de fuego ni nada Bueno Eh... Venga, vamos a intentarle de una bocajarro Aunque después va a ser mucho la... No, espérate, vamos a ser inteligentes. Voy a hacerle una puya nociva, a ver si lo enveneno Levitón, vale, ataques de tipo eléctrico, nanai. No lo envenena eh... Y ahora sí si una bocajarro, yo creo que se lo carga doble rayo este tipo bicho venga, a bocajarro chao, porigo muy bien, Eliwars así se hace Rosier 49 quiere aprender esfuerzo no no verdaderamente, has vencido decir las cosas claras es increíble, ¿verdad? No entendí a qué se hace referencia Cosmo es la llave que abre el ultra umbral. Uy <ríe> Los combates Pokémon no son ni punto No son mi punto fuerte No me queda otra que retirarme Chao Espérate, ¿qué hace Gladio ahí? Acabo de ver al fondo a Gladio Uf. Que, que, que, que quiero guardar, es que me está dando cae, okay. no sé si seguir si dejarlo por aquí está Gladio ahí esperando Uf, no sé mira, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado si es así denle like, si todavía no está suscrito puedes suscribirse aquí abajo a la derecha y nada, nos vemos en el siguiente Alora a todos adiós